Trabajar códigos QR en Adobe InDesign es posible desde la versión 2013. ¿Dónde se encuentra? Te vas al menú Objeto y vamos a poner Generar Código QR. Existen cinco formas para trabajar los códigos QR. La primera es como una tarjeta de presentación donde vamos a llenar todos los campos. La segunda es como un correo electrónico donde vamos a, sí a llenar los campos requeridos. La tercera es como un mensaje de texto indicando el número de teléfono. La cuarta es como un texto normal y la quinta es como una web, que es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Digitando www.google.com, vamos a dar clic en OK y vamos a dar un clic para colocar el código QR. Hay una segunda opción donde yo puedo trabajar con el color dentro de los códigos QR. Me voy otra vez a generar código QR. Vamos a elegir color, puedes elegir los que están aquí, digamos que el color amarillo. Damos clic en OK y ahora vamos a dar un clic para colocarlo. Voy a presionar Control y barra espacial al mismo tiempo para hacer un pequeño zoom, porque ahora si bien es cierto el relleno tiene color pero ahora le voy a dar un color al marco. Seleccionado, te vas a la parte superior y podemos elegir cualquiera de los colores que están aquí presentes. Esto es fenomenal. Para agrandar estos elementos, tienes que hacer lo siguiente. Seleccionas un objeto y vas a presionar al mismo, al mismo tiempo Shift, Control en una PC, clic y arrastrar, o Shift, Comando, clic y arrastrar en una Mac. Ahora hay una parte muy importante que tienen los códigos QR, que estos son elementos vectoriales dentro de InDesign. Voy a presionar la tecla W para que puedas ver exactamente qué es eso de vectorial, que esto no se va a distorsionar, que esto no se va a dañar. Esto me, llega, me lleva a la siguiente conclusión, que si yo lo exporto como un PDF, lo puedo abrir en Adobe Illustrator. Así que me voy a archivo exportar, control E, vamos a elegir un documento aquí en el escritorio y le vamos a llamar código QR, Adobe impresión clic en guardar acá arriba vamos a dejar en calidad de impresión clic en exportar ahora nos vamos a dirigir a ilustrador podemos dar clic en abrir o me voy aquí al archivo vamos a poner abrir o control o comando O. vamos al escritorio tenemos el código qr damos clic en abrir y aquí tenemos nuestro código qr dentro de ilustrador ahora sí te hago una pregunta conocías esto a mí me pareció algo espectacular Déjanos un comentario, por favor suscríbete, activa la campanita y te espero en el siguiente video.